Uh, because, because being a female, number one, I felt it was important to be able to protect myself with the best possible, and so one of those men is kind of a gun. We have the honor that the great uruguayo writer Uruguay is accompanying us today in this film. Mando los detalles, ahora entro un matín por tus códigos de calle mataron al gurí Lo mío son prácticas catedráticas Mejor se pone a escribir uh. Me escuchó chiquilín Me convertí en un fakir Haciéndote gratis lo que vale Varios miles de paquetes de mil uh. Dicen que no pagan bien en este país Pero voy a estar recheto en Uruguay o en Madrid uh. Recuerdo del Saldivia, Tocó partir la mesa y metí un par Ahora toca continuar como en aquel pool Con Publi de Dunbar El de, de grapa en mano no, suele cantar el trofeo en la vitrina y un trapito pa' las manchas. eh entre tango y serenata facón de diferencia mismo resultado, misma consecuencia cansado deja ese bolso pesado en el sillón y Piensa en la operación, hacia la vida para todos en alguna ocasión. Definirse por el juicio, enloquecer por la pasión. Soportar la soledad hasta perder la razón. Dos de pecho, voz quebrada y terminó la función. ¡Qué ¿Times?